Simplemente pues el maestro Casal regresa de alguna manera a esta casa de las leyes que tanto estuvo vinculado con él Las leyes que crearon el conservatorio de música, la ley que creó la orquesta sinfónica de Puerto Rico ...y que le dieron realce con sus presupuestos aprobados por la Cámara de Representantes... ...en aquel momento todos esos proyectos culturales importantes... ...yo creo que más allá de su importancia ¿no? como, como intérprete y como autor musical... Eh, ...estamos hablando de una personalidad que tuvo un papel importantísimo... ...en recordarnos la, la importancia de, del derecho, de la justicia... ...de la defensa del orden, de un orden internacional justo, de los derechos humanos... Yo creo que es el mejor momento para reivindicar una figura de una talla tan tan especial como la de Pablo Casals. Pero qué importante es que tengamos una exposición de Casals en la Cámara de Representantes porque es la Asamblea Legislativa el representante más directo del pueblo de Puerto Rico. Es este recinto el mejor representante de lo que es la Casa del Pueblo. Casar fue la voz de Puerto Rico, desde el punto de vista de las artes, en el mundo. Y, y a veces no pensamos que las puertas que abrió, los corazones que abrió para adelantar las causas de los puertorriqueños. Porque entre medio de la melodía, entre medio de la música, Muñoz iba detrás para poder sentarse con esos líderes a nivel global que podían ayudar a la isla. Él fue un boricua, un hombre que amó a su patria, donde tenía raíces, pero a, la amó con convicción, no solamente por, porque tenía raíces de su madre, la amó con convicción y adelantó su causa a través del don que Dios le dio.